muy buenas, pues vamos a empezar con este webinar. ¿vale? Eh, lo primero presentarme, mi nombre es Javier Cantón, trabajo en Plain Concept desde hace 10 años, eh, trabajo como Researching Lead dentro del equipo de Research. Eh, y bueno, hoy quería un poco, pues bueno, lo primero daros las gracias a todos los que os habéis conectado, ya que, bueno, pues son malas horas, ¿no? Las 4 de la tarde por una charla es como uff. Pero bueno, dentro de lo que cabe, he intentado eh, hacer una charla bastante amena, creo. Eh, luego me diréis qué os parece y tal. Eh, y la he intentado mezclar un poco con aquella famosa película que empezó, esa saga que empezó en 1985 de Back to the Future, eh, para que entendáis un poco, eh, pues bueno, ahora seguramente entenderéis un poco cómo he mezclado eso de Back to the Future con, con HoloLens 2. Pues nada, lo dicho, ahí en la primera slide tenéis... Eh, tenéis eh, mi nombre y mi, mi cuenta de Twitter, donde muchas veces voy poniendo cosas también de las que vamos a hacer. Y hoy también, la verdad es que no hacemos muchas charlas sobre este dispositivo, sobre HoloLens, y sin embargo, la verdad es que ya tenemos una experiencia de bastantes años, desde HoloLens 1, HoloLens 2, y siempre he querido hacer alguna charla en la que pudiéramos enseñar más cosas de las que tenemos. Y en esta charla... Para mí es un poco especial porque os voy a enseñar cosas que nunca se han enseñado. ¿vale? Voy a enseñar algunos vídeos, algunas cosas que son vídeos internos, no son muy bonitos, algunos son muy cutres, pruebas cutres y tal, pero son algunas de las cosas que hacemos dentro del equipo de research y yo creo que pueden ser llamativas, por lo menos contar un poco qué es lo que hacemos dentro de Plain Concept en este tipo de, de proyectos. Vale, Vale, pues sin más, eh, ¿cómo he mezclado esto de HoloLens 2 con eh, Back to the Future? Pues para mí es, no sé si alguna vez os habéis planteado, yo muchas veces me pasa, ¿eh? la gente que trabajamos en tecnología muchas veces conocemos o somos conscientes de que existe tecnología antes de que masivamente se utilice, ¿no? Desde que sale el NFC o sale eh, tecnología Wi-Fi o tecnología eh, pues de realidad aumentada, realidad virtual, etcétera. Entonces, a mí muchas veces me pasa, y supongo que a muchos de vosotros también, que, que a lo mejor estamos pues vamos a un hospital o vamos a un centro eh, pues del ayuntamiento o lo que sea y vemos procesos, vemos que están haciendo cosas en el hospital y decimos, ostras, ¿por qué siguen usando etiquetas con códigos de barra? ¿O ¿Por qué siguen utilizando tal este tipo de cosas? Cuando ya hay tecnología que podría mejorar todo eso, o incluso dentro del móvil y tal. Entonces, entiendo que esto no solo nos pasa a nosotros, también os pasa a muchos de vosotros, y para mí es eso, es como si tú tuvieras información de lo siguiente que va a venir y vives como en ese pasado en el que muchas veces, a ver, muchas veces eh, la tecnología no llega del todo, no, no está, porque muchas veces se pues, han hecho inversiones recientes, por ejemplo en hospitales o en este tipo de cosas, que tienen que amortizar. Entonces dicen, bueno, es que hasta dentro de cinco años no podemos hacer un cambio de tecnología porque tenemos que amortizar la, la tecnología que que tenemos anterior, etcétera. Entonces, hay muchas cosas ahí que, que frenan ese avance y es normal que, que todo no esté el día cero, pero bueno, sí es una cosa que a mí muchas veces me pasa. Entonces, eh, a mí eso pues me lleva, me lleva a pensar eso como si tuviéramos información privilegiada de, del futuro y vivimos en el presente. Entonces, bueno, para hacer eso, recuerdo que en la película de, de Back to the Future, eh, Doc le enseña a Martin McFly, le enseña cómo puede viajar a ese futuro y la forma de viajar a ese futuro era a través de, del DeLorean ¿vale? ese coche que se hizo bastante famoso en esa época y tal y es bastante conocido esta además si veis es la versión 2 que ya tiene la batidora arriba ¿no? la batidora que era capaz de, de generar combustible más fácilmente eh, pero nosotros para este viaje que hoy os planteo de hacer un viaje un poco a conocer ese, ese futuro o, una, o tecnologías del futuro eh, pues necesitamos un símil, nuestro, nuestro DeLorean, ¿no? Nuestro DeLorean que nos va a permitir eh, dar ese salto al futuro. En, este, en nuestro caso, nuestro DeLorean sería eh, este dispositivo que se llama HoloLens 2. Es la segunda versión. Eh, está la versión eh, HoloLens 1 que ya eh, tiene más de tres años aunque parezca que salió hace poco eh, pues es una tecnología con más de posiblemente cuatro años desde que la presentaron el primer modelo vale bueno pues lo primero que necesitamos igual que eh, Doc le enseña a Martin eh, cómo funciona el DeLorean qué tiene, cómo, cómo configurarlo etcétera, pues nosotros vamos a ver un poco las future vamos a intentar desmontar el dispositivo y ver un poco eh, cuáles son las características más importantes que, que tiene o las cosas que son más llamativas, más, donde hay más avance, ¿no? Para mí la verdad es que el dispositivo plantea avances tecnológicos en múltiples áreas, no solo en un área, ¿vale? Y lo que voy a, en cierto modo, comentar ahora con vosotros es eh, cuál es el son aquellos áreas donde a mí me parece pues, más interesante, donde creo que el avance es más gigantesco, ¿vale? Yo, sinceramente, el primero o el más notable posiblemente es la tecnología de visión, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver esa feature. La tecnología de visión es cómo funcionan los cristales. ¿vale? Con esto, comentaros que eh, hacer unas gafas de tipo AR es muchísimo, muchísimo más complicado que hacer unas gafas de tipo VR. Es más, VR eh, se empezó a, a hacer más popular a través del Kickstarter aquel que salió de, de, de Palmer Lucky, del chico aquel que al final terminó montando Oculus, etc. Eh, y aquel dispositivo llevaba una pantalla de un móvil delante de la cara, que una de las cosas que se necesitaban es poner una pantalla delante de tu cara con mucha resolución. En aquellos momentos los móviles habían invertido mucho mucho dinero en la industria en crear pantallas con una densidad de píxeles tan alta que, bueno, que algunas empresas llamaron ya como Apple a, a las pantallas que generaban retina display, como diciendo «oye, tiene una resolución que el ojo humano es incapaz de percibir la diferencia entre un píxel y otro». Pues esa tecnología, en aquel momento el primer Oculus fue un Samsung Galaxy Note 3, lo que llevaban, eh, esa tecnología fue la que permitió a aquellos dispositivos eh, pues que tú te pusieras una pantalla delante de los ojos y que a través de unas lentes, que necesitabas unas lupas, eh, a través de unas lentes pues pudieras ampliar y ver una imagen muy cerca de los ojos. Pero en este caso, en el, tipo, en el tema de las gafas de tipo AR, tenemos que ir un paso más allá, mucho más complejo, donde necesitamos una pantalla en la que yo sea capaz de ver a través, o sea, que sea una pantalla eh, transparente. No sé si hay muchas películas ¿no? de ciencia ficción con, con pantallas, como por ejemplo eh, Minority Report o Star Trek, etcétera con pantallas transparentes donde tú ves elementos 3D y tú ves a través de la pantalla. Pues esa tecnología no es tan fácil ni siquiera a día de hoy. y Es un poco lo que se intenta solventar con esto. Además, por eso, el precio de una tecnología y otra todavía hay, esta, hay tanta diferencia. Mientras que ya podemos tener unas Oculus, eh, unas, eh, Oculus Quest por 350 euros, todavía este tipo de dispositivos están por encima de los 2.000 dólares. ¿vale? En este caso, concretamente, el de las HoloLens, eh, pues 3.500 dólares, 4.000 dólares, eh, según la versión. Si la versión está de fabricación, pues hasta 7.000 dólares, etc. ¿Por qué es tan complicado? ¿Vale? Pues contaros un poco que la primera versión de HoloLens utilizaba una tecnología que se llamaba Prisma, ¿vale? en la que a través de un prisma... Eh, intentaban maximizar la resolución de, de... O sea, una pantalla chiquitita, una imagen pequeña, la intentaban maximizar el tamaño pero el filo of view era pequeño era una de las principales quejas que había con el primer dispositivo. Entonces de cara a esta segunda versión, Microsoft uno de los objetivos principales que tenía era ampliar el filo of view y la resolución porque además en la HoloLens 1 para ser capaces de leer algo tenías que colocarlo a un metro y medio si no, tú no, eras incapaz de leerlo y el tamaño de letra también tenía que ser súper alto. O sea, grande me refiero, y, y estar a un metro y medio para ser capaces de leerlo. Sin embargo, en este nuevo dispositivo querían pantallas o interfaces que pudieran leerse mucho más cerca, entonces necesitaban mucha más densidad de píxeles eh, o resolución, una mayor resolución. Y aparte, ampliar el filo of View. La única manera que consiguieron hacer eso eh, fue pues utilizando unos láser. Aquí veis, por ejemplo, unos láser, eh, que son el láser rojo, verde y el azul. Y ahora que hay un sistema de... Eh, esta luz se compone con los tres colores, eh, por ejemplo, si voy a pintar algo amarillo, pues se tiene que encender este LED verde y el LED rojo, se mezclan esas dos, esos, dos, eh, esos, esos dos haz de luz, eh, se mezclan y rebotan en una serie de cristales para conseguir pintar la pantalla, porque un haz de luz pinta un píxel, por decirlo de alguna manera, no son píxeles como tal, pero bueno, pinta un punto en la pantalla, ¿vale? Entonces, para ello, eh, esto es algo además que, que se ha sabido o no se sabe, no había muchísima información pública y la cosa es que hay una empresa en Seattle que se llama Microvision, que es la que entiendo que Microsoft pues le ha pagado bastante dinero durante los últimos años para que investigue sistemas para eh, hacer una miniatura de eh, circuitos impresos que permiten pues poner un, una serie de, de espejos. Entonces, estos son espejos que van rebotando las, la imagen hasta llegar a la imagen del, o sea, hasta el ojo del usuario. Pero daros cuenta que si yo cojo, por ejemplo, mis gafas y escribo algo en la gafas con, con letra, ¿no? o pongo ahí letras, y yo me pongo la gafas, yo soy incapaz de leer lo que pone en el cristal. ¿Por qué? Porque tengo un cristal muy cerca del ojo. Mi ojo no es capaz de enfocar ahí. Entonces es algo mucho más complejo. Porque tampoco, a diferencia de NVR, yo no me puedo poner unas lentes o no, ne, no puedo ponerme esas lentes que me deforma el campo de visión porque yo tengo que ser capaz de ver a través del dispositivo. Entonces, la imagen es mucho más compleja y no se tiene que formar en la superficie del cristal, sino que se tiene que formar directamente en el fondo de la retina. Entonces, ya entras en temas de óptica y tal, tienes que, la, el haz, tienes que ser capaz de manera muy precisa de generarte esa imagen en el fondo de la retina. Cuando tú haces que el, el, el haz de luz rebote en un montón de cristales, tú dices, vale, pero eso, como os he dicho antes, pinta un punto. ¿Cómo hago para pintar una pantalla entera? Pues la forma de pintar una pantalla entera sería intentar ir generando punto a punto, en horizontal, la primera fila, bajar a la segunda fila, punto a punto, como si fueran píxeles. ¿vale? ¿Cómo se hace eso en una miniatura? O sea, ¿cómo se hace eso en un dispositivo? Pues... Básicamente estas piezas es del tamaño de un. Bueno, dicen que como dos tarrones de azúcar, ¿vale? Es el tamaño que tiene. Pues básicamente está basado en una tecnología que se llama MEMS. MEMS significa eh, Microelectrical. Eh, mechanical, me, microelectric Mechanical System. ¿Vale? Y lo que hace es que es básicamente son circuitos que tienen piezas mecánicas, es decir, piezas en movimiento pero en circuitos impresos, en electrónica. Entonces, esto es un circuito electrónico en el que esta placa que estáis viendo aquí eh, tiene el tamaño, tiene un grosor de 2 milímetros, o sea que es nada, y en el centro tiene un espejo que vibra para cambiar la dirección del haz de luz y de esa manera ser capaces de pintar, eh, de hacer un barrido por la pantalla y pintar todos los píxeles de la pantalla, pero pensar un poco en la precisión que hace falta para hacer esto. Además, con un solo haz yo sería capaz de pintar una línea horizontal. ¿Cómo hago para pintar realmente una pantalla cuadrada? Para pintar todos los píxeles de la pantalla hace falta algo más y básicamente es que tienen dos espejos que vibran. Este, concretamente, es el que vibra a mayor frecuencia, este vibra a 12.000, eh, o sea, vibra 12.000 veces por eh, segundo, a 12.000 12 hercios. y hay otro que este es el que hace las los píxeles horizontales y hay otro espejo que vibra a 120 hercios por, eh, por segundo y es el que hace los barridos verticales. ¿Eso qué significa? Que una vez que hace un barrido completo eh, sería capaz de hacer eh, de pintar una imagen entera. Entonces, realmente la tecnología podría llegar a 120 hercios en vertical, pues podría llegar a 120 frames 120, eh, frame por segundo, mientras que las HoloLens ahora mismo se mantienen en 60, pero por otros motivos, porque pintar 120 frames por segundo es muy alto. Pero la sí que es cierto que lo permite. ¿vale? Bueno, como estáis viendo, una de las grandes cosas, hay una slide muy buena de, de una charla que dio, que es esta, de una charla que dio eh, Alex Kidman, que es de, el que presenta normalmente la HoloLens, y una charla que dio la Universidad de Pública de Zurich. Eh, y en esta charla habla un poco de eh, la tolerancia en fabricación y habla de cuando tienes que fabricar este dispositivo, cada, cada visor tiene tres lentes vale, y, una de, y en una de esas lentes que se ve aquí, por ejemplo, pues se tiene que hacer una rejilla para pintar como la separación, podemos decir la separación de píxeles, se tiene que pintar una rejilla para que la, la luz vaya rebotando y salga y se libere por esos trozos. ¿vale? Y aquí, en esta imagen, hace un símil del tamaño, por ejemplo, de la rejilla. Estaríamos hablando de que el visor completo tiene el tamaño de la envergadura de, de, de las alas de una mariposa, de, de esta concretamente, eh, de que el agujero... ...del cristalito que es donde sale el rayo de luz... ...tiene el tamaño de un milímetro... ...que es el tamaño de una gota de agua... ...¿vale?... Eh, ...y habla por ejemplo que las rayitas estas que hay... ...que definen eh, la distancia... ...como podríamos decir entre píxeles, unos píxeles y otros... ...en medio, la, el tamaño que hay en, entre una raya y otra... Eh, ...estamos hablando de 100 nanómetros... ...el tamaño de un virus... ...¿vale?... Eh, ...pensar ahora, ¿no?... Esto, ...este año además el tema de virus... ...lo tenemos todos muy presente la precisión que hace falta a la hora de fabricar este tipo de cristales con unos una, una rejilla eh, grabada en el cristal en el cual eh, se necesita una tolerancia, que es lo que hablan aquí, una tolerancia del tamaño de 10 picómetros, que es una barbaridad. O sea, ya no hacer un cristal, es fabricar en masa un dispositivo de estas características requiere fabricar con una precisión de 10 picómetros y eso es brutal. Bueno, yo supongo que habrá muchos cristales que, que saldrán mal y, y tal, pero hay es que dar cuenta que si no, todo esto que os he contado de un montón de cristales que rebotan, otros que se mueven, que la frecuencia a la que tienes que mover uno, que tiene que estar coordinado con la frecuencia del otro para que sea capaz de pintar la pantalla correctamente, etcétera. En el momento que haya un fallo milimétrico, un fallo nanométrico, eh, no, no ves nada en el dispositivo. Entonces, la verdad es que la complejidad para fabricar esto es muy complicado. Aquí hablan, por ejemplo, de la, el error que tienes en, el, en la fabricación también. Ese error, si lo pusiéramos a un kilómetro de distancia, serían de, de 100 mil, eh, 25 milímetros, ¿vale? Pues bueno, viendo esta tecnología, que a lo mejor muchos lo conocíais, muchos no, eh, la verdad es que si se lo enseñáramos, por ejemplo, al doc del pasado, le pasaría un poco como lo que vimos en la peli, ¿no? de que se asustó cuando Marty le comentó que hacía falta eh, 1,21 ¿no? que lo tengo por aquí, 1,21 gigavatios para, para hacer el viaje en el tiempo. No sé si lo escuché, creo que sí. Sí, pero lo hemos probado antes. But I need a nuclear reaction to to generate the 1.21 gigawatts of electricity. 1.21 gigawatts. 1.21 gigawatts. Please God. What? What the hell is a gigawatt? A mí me hace mucha gracia la pregunta de Martín que le dice, ¿qué demonio es un gigavatio? ¿Vale? Pues yo creo que un poco mucha gente, o bueno, el DOC del pasado, si fuéramos, nos diría, o ahora mismo incluso mucha gente nos diría, oye, que es un picómetro. O sea, yo eso no lo había escuchado, ¿no? Pues una cosa, una cosa parecida, ¿vale? Bueno, esta tecnología, ¿vale? Nos permite pues, conseguir, con respecto a la versión anterior, la versión anterior tenías 23 píxeles por degree, ¿vale? Por grado. Y esta nueva versión tiene, llegas a una resolución de 47 píxeles por degris. Eso es importante, el tener eh, tantos píxeles, porque ahora, como os digo, las interfaces requerimos que estén mucho más cerca de la pantalla. Y queremos tener texto que podamos leer y tal. Y es una de las primeras cosas que sí es cierto que notas, que notas con la pantalla. ¿Vale? Hay... Hay cosas buenas y cosas malas. También en la pantalla notas, por ejemplo, que los bordes, se, se, se no, eh, lo que es la intensidad del color no se nota tanto y es porque por temas de óptica, básicamente en el cristal este que he comentado, que tiene que reflejar, pues se difracta la luz de una manera, es como si fuera un cable de fibra óptica, entonces se difracta la luz y lo que es en los bordes de la imagen, pues no ves a lo mejor los colores nítida, nítidamente. Eh, son como ventajas y desventajas pero cuenta que la tecnología no es una evolución de la anterior, de lo que teníamos en Hololens 1, sino que es algo totalmente nuevo entonces bueno en este primer paso han conseguido esto y si miras en el centro se ve bien, se ve perfecto si miras alrededor, es cierto que los colores no se perciben de... incluso eh, no se perciben igual de bien, ¿vale? que en el centro pero bueno, esto es lo que se ha conseguido 47 píxeles per digri que al final si nos lo llevamos a resolución, podemos pues pasar a una resolución de 2K por ojo Básicamente lo que te dicen es que la resolución virtual, ficticia, que tienes a nivel de luz, porque tampoco son píxeles, no es una pantalla, etcétera, es como si fueran 2K de resolución por ojo. ¿vale? Eh, y es cierto que la nitidez lo notas a la hora de, de ver las letras y tal. ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué es lo que se ha conseguido? Pues aumentando la resolución, es decir, que significa que tienes que meter más píxeles en el mismo espacio. Eh, pues en el espacio que había antes de en 1, en este cuadrado azul, tenemos que meter ahora una mayor cantidad de píxeles y además tenemos, se ha ampliado el filo-view. Pero os cuenta que esto, como os he comentado antes, esto no es posible. Es decir, físicamente hacer un proyector que sea capaz de proyectar este informa eh, es, eh, un filo-view tan grande en un espacio miniatura, no es posible. Por eso han tenido que poner piezas mecánicas, como esos espejos o microespejos, que son microelectrónicas, que van girando y que te permiten ampliar el filo view. Pero hay mucha gente que incluso ha probado la HoloLens 2 y después de probarlas dice, oye, pues me esperaba que el filo view fuera incluso mayor. Y tú dices, hombre, la verdad es que no conoces todo esto, ¿no? Si conocieras todo esto, toda la tecnología que hay detrás, etcétera, etcétera, posiblemente tu reacción sería más similar a la de Doc, ¿no? Como diciendo una fabricación de 10 picómetros, un espejo, dos espejos que vibran a una frecuencia que tiene que estar sincronizada con una precisión brutal. Eh, es decir, eres más tolerante a decir hostia, pues lo que han conseguido es un gran avance tecnológico. Hay mucha gente que decía, coño, lo tienen que sacar ya, lo tienen que sacar ya, ha había que esperar como 3-4 años, pero es cierto que el avance tecnológico es muy grande y esta tecnología posiblemente nos permitirá pues llegar más lejos. ¿vale? ¿Qué más? Bueno, los contras que tiene esta tecnología, ¿no? la tecnología basada en, en luz, porque al final son, a diferencia de VR y tal, que tienes una pantalla sobre la que se encienden píxeles y tal, aquí tienes luz. Uno de los, primer, los primeros problemas que te sigues encontrando, porque es lo mismo que la versión 1, es el tema de las sombras. Eh, tú en HoloLens 1 y en HoloLens 2 no, puedes, no se pueden, por decirlo de alguna manera, pintar tonos... Oscuros. Tú no puedes poner una silla aquí virtual, por ejemplo, y oscurecer eh, debajo de ella. ¿Por qué? Pues porque eh, como está basado en luz, el negro es la ausencia de luz. De manera que no existe el tono ilumina negro. ¿Vale? Básicamente es como quita luz, es lo único que hay. Pero, ¿cómo se puede conseguir? Por ejemplo, este ejemplo, ¿no? De una silla que tiene realmente una cosa, eh, una superficie, ¿no? Veis que aquí esta parte está más oscura y por, de la, por detrás está más clara. Bueno, hay muchas formas de conseguirlo, pero esta podríamos decir que es la más efectiva, a la que voy a hablar ahora, y básicamente es utilizar una cosa que se llama Negative Shadows. Básicamente lo que haces es lo contrario: lo que haces es que coges el suelo e iluminas todo lo que no es sombra, de manera que tú sigues viendo el suelo. Lo que pasa es que el suelo lo ves un poco más claro de lo que realmente lo deberías de ver, y el tono real es este: es como si todo lo demás, la luz normal le subes un tono y todo lo que se supone que está en sombra lo dejas en, sin, sin iluminación ninguna. De esa manera, tu percepción a tu ojo es que ahí hay una sombra, mientras que realmente pues, no hay sombras para eso. ¿vale? Y el otro gran problema que tiene pues este tipo de dispositivos basados en luz es el tema de eh, pues trabajar con ellas en outdoor, ¿no? trabajar eh, pues, en una obra, trabajar en pleno sol, eh, etcétera, etcétera. En interiores funciona muy bien, porque normalmente tienen más contraste, porque tú te, al final tienes que hacer un contraste entre lo virtual y lo real, pero en exteriores es cierto que eso pues, le afecta todavía mucho. Y bueno, nosotros en la versión 1, no en la versión 2, pues desarrollamos para algún cliente, hicimos algunas investigaciones, algunas pruebas y desarrollamos unos clips con una impresora 3D, ¿vale? Que nos permitía, pues, colocar unas viseras dentro de, del primer modelo, que era este, eh, para oscurecer en exteriores, eh, eh, básicamente el exterior, de manera que de esa manera igualamos un poco más la intensidad de luz de los hologramas con la intensidad de luz que llega de fuera. En interiores, tú podías quitar esa carcasa rápidamente y en exteriores la podías colocar y, y oscurecías todo el exterior, pero se equilibraba ¿no? un poco lo que es el, el brillo entre el exterior y el interior. ¿Vale? También uno de los grandes avances que tiene este dispositivo es el, el hand tracking, ¿vale? El hand tracking, eh, como veis, la nueva versión eh, tiene soporte a 25 joints, que son todos estos puntos que hay aquí, te traquea todos estos puntos. Mucha gente me pregunta, ¿y esto es todo esto de aquí para qué? Bueno, simplemente son puntos que están ahí, que estaban en el esqueleto, o sea, o que son parte del esqueleto y, bueno, eh, esa información te la da, eh, el algoritmo que, que han utilizado y, bueno, ver, realmente todo esto los puedes tratar igual, ¿no? No se suelen desplazar tanto, no te afectan tanto, lo más importantes son todos los demás, pero bueno, eh, te dan también información útil. Y este vídeo que estáis viendo aquí es también un vídeo bastante interesante porque es un vídeo interno. Es un vídeo interno de, de Microsoft de cómo han estado de los desarrolladores mientras estaban trabajando en el, en el desarrollo de, del reconocedor, de cómo de bien funciona y básicamente cogen la imagen RAW, la imagen raw de del dispositivo y se ve cómo pues, tienen un algoritmo para detectar muy bien y la verdad es que funciona bastante bien. Yo diré que yo las probé y había muchos dispositivos en el mercado, ¿no? Como por ejemplo Leap Motion eh, o por ejemplo ahora recientemente las Oculus las Oculus Quest que también tienen soporte a tracking y tal y os diré que mi opinión al menos es que el tracking que tiene HoloLens es mejor, ¿vale? También es cierto que aquí es más notable porque date cuenta que como tú ves tu mano real, y tu mano virtual encima, si no se mueven exactamente igual, te canta mucho más. En Oculus Quest, por ejemplo, como ser un dispositivo de realidad virtual, si tú mueves tus manos y hay un poco de delay, etcétera como tú no ves tus manos reales, pues no, no afecta tanto, no, no importa tanto, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Te puedes como, tu cerebro se puede como adaptar. Pues bueno, esto es una de las nuevas novedades que tiene el dispositivo. Eh, lo siguiente es el sensor de death, vale que es la cuarta evolución de, del Kinect. ¿vale? Está el Kinect 1, Kinect 2... Eh, luego se sacó la HoloLens 1, se supone que el Kinect 3, se ha sacado ahora el Azure Kinect y, el, y la HoloLens 2, que se supone que utilizan eh, el mismo sensor. ¿vale? Eh, y esto lo que nos permite, pues, veis aquí por ejemplo una comparativa entre HoloLens 1 y HoloLens 2. En HoloLens 1 es este de aquí de la izquierda, donde veis que cuando estáis intentando escanear, pues un, una columna un armario, no sé lo que es exactamente, pero bueno, cuando estaba intentando escanear, pues la precisión que te daba era esa, que era, a lo mejor era suficiente simplemente para colocar ahí un panel o para interactuar, etcétera, pero ahora, por ejemplo, tienes mucho más nitidez y además el algoritmo pues permite rellenado de huecos, etcétera. Entonces, el escaneo que puedes hacer de una superficie tiene mayor precisión. ¿vale? Hay mucha gente que planteó la idea de intentar utilizar las HoloLens para escanear superficie, pues con esta nueva versión es cierto que eso es mucho más una realidad, vale, y supongo que en dispositivos posteriores pues todavía seguirá mejorando más lo que es la precisión, vale. Bueno, eh, pues el spatial mapping es el que nos permite, o el TCH este es el que nos permite escanear con precisión, pues una escena aquí por ejemplo qué es lo que escanea, aunque siempre dicen que bueno que el nuevo reto es no escanear esto solo, sino el nuevo reto que hay es, vale, yo tengo aquí una malla, pero yo aquí en esta malla lo veo todo gris, no sé qué es una cosa y qué es otra. vale? Lo, el nuevo reto es que seamos capaces de identificar, de hacer spatial understanding, que lo suelen llamar, que seamos capaces de identificar, oye, pues esto es una silla, esto es una mesa, esto es un teléfono, esto es un extintor. O sea, que directamente el spatial mapping sea capaz de darte esa información o que tú seas capaz de generar esa información. Ese es el nuevo reto que supongo que, que vendrá bueno, en el futuro, el nuevo dispositivo, etcétera, aunque ya hay una librería de spatial understanding pero que estará mucho más tratado en que seamos capaces de hacer pues, reconocimiento de objetos geométricos, reconocimiento de objetos en 3D y demás. Aquí además os voy a enseñar una prueba que, que estuvimos haciendo nosotros internamente sobre esto la verdad es que no hay, mucha, no hay muchos datos. ¿vale? Y Nosotros hicimos una prueba a coger un, un Google Pixel eh, coger un, un iPhone 6S me parece que fue no sé si fue el 6S o ah, no, sé eh, no, un 6S no fue mucho más moderno, no, no, no me acuerdo pero el último iPhone que había, no el último último sino el anterior eh, las HoloLens 1 y las HoloLens 2 y hacer un montón de mediciones, bueno un montón 10 mediciones eh, en espacios entre 0 y 10 metros y estos fueron los resultados de media que conseguimos con, con esas mediciones y es curioso, la verdad es que nos llamó la atención. Una de las cosas que sobre todo tenéis que ver, por ejemplo, es no solo la precisión, esto es un error porcentual, que en 10 metros se equivoca un 1%, la HoloLens 2, eso significa que se equivoca unos 10 centímetros, ¿vale? Eh, pero me refiero, son errores porcentuales. Pero lo que tenéis que mirar sobre todo es la estabilidad de la línea, o sea, la línea, veis que el error, la línea amarilla es muy estable, no, no fluctúa. Mientras que, por ejemplo, la HoloLens 2, la HoloLens 1, que es la gris, sí que genera mucho más... Eh, fluctuó mucho más en lo que es el, el porcentaje. Y luego en dispositivos como ellos y Android también. Una de las cosas que, sinceramente, también nos llamó la atención haciendo esta prueba, y ya os digo que no hay muchas gráficas públicas sobre esto, fue que, pues como veis aquí, eh, el Google Pixel nos dio más precisión eh, que el iPhone. Y eso nos llamó mucho la atención porque normalmente siempre pensábamos que el dispositivo que tenía el iPhone... Eh, era mejor a nivel de básicamente aquí lo que hacíamos era por una aplicación que era como una regla y básicamente ponías una marca te ibas moviendo y ibas marcando cuánto te estaba cuánto te estaba midiendo pues en un metro me ha medido tanto en un dos metros me ha medido tanto en tres metros me ha medido tanto así hicimos un excel y a través de ahí hicimos eh, esta gráfica y es curioso un poco como pues bueno como la diferencia que hay entre ese tipo de dispositivos. Entonces, sí es cierto que de cara a escanear, pues eso cambia. Es cierto que esto del iPhone también, pues habré que probarlo con el nuevo sensor este que supone que tienen los últimos, eh, que se supone que, bueno, que lo han llamado LIDAR y que se supone que, que mejora la precisión. No sé cómo, cuánto se acercará... Pero sí es cierto que nosotros en las pruebas, antes de probar este último, en las pruebas que hicimos, pues como veis, la precisión que tienes con este tipo de dispositivos pues es mayor. También es cierto que los sensores son más caros. Entonces, más caro, pues normal que, que también que te den más precisión. ¿vale? Bueno, pues esto es un poco lo que quería contaros sobre eh, cómo está el dispositivo hecho por dentro. y ahora lo que vamos a hacer es pues, ese viaje un poco al futuro para ver qué tecnologías hay en el futuro. Eh, y vamos a utilizar para ello, pues eso, nuestro DeLorean, que va a ser nuestra HoloLens 2, para ver un poco eso. Entonces voy a poner aquí un fragmento, ¿no? Un fragmento también de la, de la película. Este es el final, ¿no? Yo no sé, esta película la he visto muchas veces, pero supongo que vosotros también os traerá buenos recuerdos. Eh, el final entre la la 1 y la 2. O sea, la frase famosa, ¿no? De carreteras. A donde vamos no necesitamos carreteras. Y, y bueno, vamos a ver un poco estas tecnologías. Eh, vamos a ver un poco estas tecnologías de, que van a venir o que vienen, que están ya aquí, pero que todavía no se utilizan o muchas veces porque no son conocidas, muchas veces todavía se están pues creando. vale La primera para mí de la que me gustaría hablar es de Spatial Anchor. ¿vale? Esto es una tecnología muy interesante. Ya sabemos que con HoloLens tú puedes coger el dispositivo, escanear un área de una habitación, eh, colocar un holograma. Ir fuera de esa habitación, volver y tienes el holograma en el mismo sitio que lo dejaste. Puedes volver al día siguiente y el holograma está en el mismo sitio, siempre y cuando pues, el entorno no varíe mucho, no cambie mucho, ¿vale? porque entonces pues básicamente utiliza una malla 3D, una nube de puntos que compara para ver eso. Esta tecnología, Spatial Anchor, es sacar un poco esa tecnología de la HoloLens y llevarla también a otros dispositivos. Y lo que nos permite es que, por ejemplo, iOS y Android con ARK y ARCore también nos permiten pues, escanear un poco lo que es la, una nube de puntos de, de un entorno. Y eh, la pregunta es, ostras, ¿y si pudiéramos hacer un matching entre la nube de puntos que saca un iPad con la nube de puntos que saca una HoloLens? Y de alguna manera, pues que yo imaginaros que yo con un iPad hago... Eh, no sé, voy a una instalación, pongo un ticket un posit en un extintor por ejemplo, y ahora de repente pues viene otro técnico con un Android o viene otro técnico con una HoloLens, mira al mismo extintor y de repente pues tiene, tiene ahí el que. Tiene ahí el que, que el puso. Pues un poco esto es lo que intenta hacer esta tecnología, el tema de Spatial Anchor Es cierto que pues hay muchas cosas que todavía están muy verdes en esta tecnología Es cierto que no solo se utiliza la nube de puntos, en la nueva versión por ejemplo también han metido eh, que tenga en cuenta la WiFi es decir, si yo normalmente hay un montón de puntos que he escaneado en diferentes oficinas, si yo entro en una oficina y detecta que la wifi de esa oficina es tal, que sea capaz de filtrar directamente, oye, pues todos estos puntos son imposibles que los esté viendo porque está en esta oficina. Entonces, han metido como una serie de mejoras para que no tarde tanto en devolverme el resultado. Imaginaos que yo escaneo... 10 oficinas, 50 oficinas, pues que de alguna manera, pues, de manera rápida sea capaz de saber en qué nube de puntos tiene que buscar. Si no tendría que ir comparando lo que tú, lo que el dispositivo en este momento está viendo con un montón de nubes de puntos que tiene almacenadas, con algoritmos rápidos, etcétera. Pero bueno, al final eso lleva, lleva tiempo. Y con eso, pues nos permite esto. Y nos va a permitir sobre todo pues compartir entre diferentes dispositivos, pues posiciones y localizaciones de, de cosas. ¿vale? Esto es bastante importante e interesante. Además. Comentaron, no puedo decir mucho, por ejemplo, de algunas cosas, pero nosotros estamos trabajando con, con Microsoft en el siguiente nivel de esto, ¿vale? Y hay cosas muy chulas. La verdad es que esta tecnología yo creo que va a explotar mucho, eh, se va a utilizar para muchas cosas y lo que viene mola un montón. Lo que pasa es que sintiéndolo mucho hay cosas que no puedo contar porque no me dejan, pero lo que viene sobre esto es muy chulo, ¿vale? Otra tecnología muy interesante para mí es el tema de eh, Remote Rendering. Eh, Remote Rendering es una tecnología pues también que ha salido y es al final yo en un dispositivo como la HoloLens es un dispositivo que al final es como un móvil es decir que eh, la capacidad gráfica que tiene no es la de tu PC ¿vale? recordad que en dispositivos VR eh, todos los cascos hasta ahora o la mayoría van conectados a un PC ¿por qué? porque se necesita una cantidad de potencia gráfica muy alta con las últimas gráficas que han salido, etcétera, para ser capaces de renderizar un frame rate muy alto, con mucha resolución, etcétera. Pues las HoloLens pasa un poco lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vas a problemas reales en la industria, te encuentras que en una empresa, una factoría de coches, por ejemplo, quieren cargar modelos de automóviles, o un motor, para hacer entrenamientos, etcétera. ¿Qué pasa? Que eso no funciona en un móvil. Pues si no funciona en un móvil de última generación, tampoco funcionan las HoloLens. La potencia gráfica no es mucho más que la de un móvil de última generación, el móvil más tocho que, que puedas comprarte ahora. ¿vale? Entonces, lo que normalmente se hace es una versión low poly, con menos polígonos de ese motor o ese modelo. Este motor, por ejemplo, que estáis viendo aquí, tiene 18 millones de polígonos. Entonces, eso no funciona en un móvil ni funciona en una HoloLink. Y os diría incluso que en la mayoría de los portátiles que, que, que podéis tener o conocer, etcétera. ¿Vale? Porque hacen falta además técnicas muy avanzadas para hacer, para hacer un render eh, de ese tipo de modelos con tantísimo número de polígonos, de, con detalle, etcétera. Bueno, la cosa es que lo que se hace ahora muchas veces es hacer esa versión low Poly, y eso muchas veces pues, no es suficiente. No es en muchos sectores eso no vale. Ellos quieren ver directamente el modelo. Entonces, eh, lo que se ha hecho es intentar hacer que el modelo no se renderice en el dispositivo, sino que se renderice en cloud y que luego yo sea capaz de manejar el dispositivo. Básicamente, en este caso, la HoloLens lo que haría sería estar mandando en un streaming al cloud eh, Azure, le estarían mandando la posición, rotación, escala de, de, o sea, de, de tu cabeza, eso lo estaría procesando el, en cloud, diría, vale, pues la cabeza la tiene orientada para acá, tiene que estar viendo esta parte, renderizamos, renderiza y ya le manda un streaming H265 al dispositivo. Por eso, pues bueno, pues te hablan a lo mejor de, de, de pruebas para, por ejemplo, hacer pruebas para desarrollar con esto, pues te dicen, oye, pues no vale cualquier tarjeta gráfica, han utilizado H.265 por la compresión que tiene a nivel de vida y tal. Pero bueno, lo que hacen es, es un poco como streaming, streaming de de un vídeo entonces como si tú estás las hololens simplemente tienen que estar mandando su posición rotación etcétera se renderiza allí que es lo costoso y se, y se y va de vuelta esto al final tiene un, un lag un input lag vale y tiene un lag pero bueno si lo mantienes por debajo imaginaros de 100 200 milisegundos pues para cosas que tienen en la industria, ¿no? si, si vas y hablas con la gente de la industria y ves los ordenadores muchas veces que tienen, las tablets que tienen, etcétera, y cómo le van los sistemas, para ellos es más que suficiente, no, no son gamers, ¿vale? No necesitan eh, pues que algo vaya súper rápido. Entonces, pues bueno, eh, sería un poco eso como, como aquí Doc, ¿no? Vemos que está como a, a control remoto manejando el render. Aquí veis, por ejemplo, un ejemplo del render y es muy interesante lo que han hecho porque además tú haces tu desarrollo y da de igual el motor que utilices. Realmente no es que tú renderizas algo en cloud, sino que tú coges y tienes un modelo que quieres renderizar, se lo subes a la plataforma, te cobran por la conversión del modelo, que tiene un coste, no recuerdo, 0.75 dólares o algo así, y te lo convierten a un formato que es optimizable. Entonces, eh, ellos, Microsoft, ha hecho un render en Azure que no utiliza tu motor gráfico, utiliza un motor propio que ellos han hecho Posiblemente vaya en DirectX 12, posiblemente utilice las últimas técnicas como shader, etcétera, etcétera, va a ser capaz de pintar tanta información, eh, seguramente voxeliza el espacio para aplicar técnicas como eh, occlusion Cooling, etcétera, etcétera, y es capaz de renderizarte 18 millones de polígonos y mandártelo de vuelta, ¿vale? Eh, para contratar este servicio, creo que son hay dos versiones, la versión free, bueno, free, la versión eh, low y la versión premium, la versión básica que diga, perdón, y la premium, la básica creo que puedes pintar hasta un modelo hasta 20 millones de polígonos y la premium puedes llegar a pintar un modelo, según dicen, de hasta cientos de millones de polígonos, ¿vale? Incluso leí por ahí una charla de Alex Kidman o tal que dijo hasta un billón de, de polígonos. Es una barbaridad, ya os digo, es un reto bastante fuerte y por eso ellos ni siquiera utilizan el motor gráfico tuyo, ellos utilizan su propio motor. Renderizan en su propio motor y a ti te mandan un streaming. Lo bueno que tiene es que puedes hacer clic en las piezas, ves, te tienes todo ese tipo de interfaz, en la que puedes hacer clic de las piezas, moverlas e incluso puedes pintar geometría y que la co geometría colisione. Y tú dices, ostras, ¿y eso cómo es posible? Que la geometría colisione con un vídeo. Y es porque no solo te mandan el streaming de vídeo de color, sino que te mandan también el streaming del de death, de la información de profundidad. Entonces tú eres capaz de pintar ese death ese, esa información en el death buffer que tú estés haciendo eh, o estés usando y ahora pintar una esfera y que la esfera de pronto ves que, que la corta el modelo. Tú dices, hostia, esto se está pintando en cloud, esto lo estoy pintando en local y está cortando un modelo que, está, que se está pintando en cloud. Con otro motor gráfico además. Yo al momento estoy usando otro, nosotros por ejemplo las pruebas, nosotros utilizamos nuestro propio motor gráfico en Plain Concept que se llama Wave Engine eh, y... Y ves como otra, eso se está renderizando con un motor o ¿no? en DirectX 12 y yo estoy renderizando, a lo mejor en Vulkan o estoy renderizando en DirectX 11 y esto funciona perfectamente, ¿vale? Entonces, la verdad es que esta tecnología es muy interesante y va a desbloquear un montón de, de posibilidades dentro del sector, sector industrial, ¿vale? ¿Qué más? Eh, virtual hands. Antes hemos hablado de que una de las capacidades del dispositivo son el tema de hand tracking pero eh, como si vemos un poco ahora mismo se está trabajando mucho en eh, cómo hacer una interfaz que funcione tanto en HoloLens 1 como en HoloLens 2. Y eso en cierto modo es un poco un error. ¿Por qué? Porque ahora mismo es cierto que hay que emigrar muchas aplicaciones y el, el cambio no puede ser tan drástico. Pero sí es cierto es que este nuevo. Esto abre una nueva, un nuevo campo de posibilidades y este nuevo campo requiere rehacer completamente todas las interfaces. Y que ahora que puedes utilizar tus manos y no tienes que hacer el gesto, ¿vale? No tienes que hacer gestos para indicarle que estás haciendo clic en un sitio, es como si pasáramos de, oye, no usamos ratón y teclado y ahora tenemos que hacer interfaces reales. Imaginaros, por ejemplo, un panel eléctrico de un electricista, eh, un electricista abre, abre ese panel eléctrico y lo que se encuentra son térmicos que se levantan, que él los levanta con el pulgar, los tira con el índice, se encuentra palancas, se encuentran eh, palometas, manivelas, etcétera pues lo natural para ese electricista es ponerse un dispositivo de esto y si hay un panel virtual lo natural es es usar la intuición lo que ya, oye pues si esto siempre se ha hecho así, ¿por qué voy a poner un, un combo box? si un combo box, eso en la vida real no existe, o por si este control que yo tenga que hacer así o que yo tenga que pulsar yo tengo que pulsar con un dedo y tú dices, tengo que pulsar con el índice y tú dices, no, hombre, yo quiero poder pulsar con el puño o yo quiero poder pulsar con el nudillo es decir, eso que todo, para todos es intuitivo, pues eso es lo que vamos a querer hacer con este tipo de dispositivos. Microsoft para intentar hacer eso, ha creado, para intentar avanzar en esta línea, ha creado un conjunto de controles, que es esto que estoy, bueno, estos no son, pero bueno, ha creado un, una cosa, un kit que se llama Mixed Reality Toolkit, ese Mixed Reality Toolkit lo ha diseñado para, para Unity, que pues, la ma mayoría de desarrolladores utilizan ese motor. Nosotros en Plain Concept usamos nuestro propio motor y lo que hemos hecho es, es, ha sido una versión de ese Mixed Reality Toolkit y ahí, por ejemplo, abajo os dejo el GitHub donde podéis ver el código fuente entero de, de cómo hemos hecho y hemos portado todos los controles a nuestro motor. Esto también a nosotros es un ejercicio bastante interesante dentro de Plain Concept porque nos ayuda a conocer mejor eh, pues el dispositivo, qué se puede hacer, cómo funcionan las interfaces, cómo funcionan las manos, el shader, por ejemplo, que veis de cuando aparecen las manos, hemos hecho todo ese tipo de shader, etcétera, y, no, y, y aprendemos mucho de cómo funciona el dispositivo, cómo pinta, qué le cuesta trabajo, qué no le cuesta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, hay que ir un paso más allá, os digo, esto es como lo, el presente, pero el futuro, por ejemplo, el mix reality toolkit de de Microsoft, lo han liberado y está para Oculus Quest y en Oculus sí que hay, en Virtual Reality sí que hay muchos más desarrolladores porque el dispositivo es más asequible, pues trasteando desde hace un montón de años. Este, por ejemplo, es uno que está haciendo cosas muy interesantes con ese Mixed Reality Toolkit y lo que ha hecho es convertir las manos en manos físicas. De manera que yo ya no tengo que aprender a manejar una interfaz. Ya de forma intuitiva, yo lo que quiero es pulsar un botón, pues yo, como os digo, lo puedo pulsar con un dedo, con el puño, con dos dedos, yo puedo, puedo coger una bola y de alguna manera un objeto virtual y sentirlo o, o sentir como que lo, lo aplasto, etcétera Es decir, ese tipo de cosas es las interfaces del futuro, hacerlas más naturales. Es como todos que estamos acostumbrados, no, estamos acostumbrados a ratón y teclado y de pronto llegaron los iPads y los niños pequeños que han nacido con un iPad eh, pues se dan cuenta de que están mucho... Son muy, es mucho más intuitivo para ellos, ¿no? Hay mucha gente que todavía cuando ve un mapa un mapa en Google Maps, pues ve el mapa y de pronto gira el móvil para verlo desde otros ángulos. Un niño ya que ha nacido en la época iPad, por decirlo de alguna manera, ya, pues tiene un montón de gestos, un montón de cosas aprendidas, está mucho más preparado. Pues esto es igual. Lo nuevo es, se tiene que alejar de las interfaces normales y parecerse más a algo físico, es como yo interactúo con esto físico y también puedo interactuar con esto virtual y se comportan de maneras muy similares, ¿vale? Pues bueno, yo creo que en esto también va a haber un gran avance y luego, por ejemplo, hay una cosa muy interesante que es el reset mode. El reset mode eh, lo desbloquearon en las últimas versiones de HoloLens 1, ¿vale? El Reset Mode eh, servía para darte la información eh, RO, la información. Eh, primaria que viene del dispositivo, directamente no tener ya el esqueleto de la mano, sino ser capaces, bueno, en este caso eh, no tener el esqueleto de la mano, sino ser capaces de ver la cámara de infrarrojos que ve la mano, si yo me quiero hacer mi propio algoritmo que es capaz de extraer algún punto, algún nodo, algún hueso que no esté, pues poder hacerlo, en las últimas versiones de la primera versión lo hicieron el problema es que tenían dos procesadores eh, los sensores estaban conectados a un procesador eso estaba conectado a otro, tenían que crear un servidor y por socket mandar la información de un servidor a otro entonces aquello penalizaba mucho el performance etcétera parece que en el, nuevo, en el nuevo sensor esto ya lo han pensado mejor y van a liberar se supone que esto lo lanzan en julio dame un segundo que voy a beber agua que estoy seco vale pues se supone que está el reset mode en HoloLens 2 lo van a lanzar esto es una imagen de, del Research 2 o sea del reset mode en HoloLens 2, como veis se ve la imagen de la mano etcétera eh, las cámaras de la mano creo que van a 30 frames por segundo y las del entorno refrescan unos 5 frames por segundo. Entonces, vas a tener acceso a esta información. ¿Para qué es esto útil? Nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, en plane pues algunas investigaciones con, con algunos, pues bueno, eh, centros de, de, de operaciones, etcétera, en las que ya a día de hoy para muchas operaciones se utilizan eh, piezas mecánica o piezas físicas de titanio que tienen como bolas infrarrojas y se utilizan sistemas con luz infrarroja para detectar esas bolas y con precisión ser capaces, por ejemplo, de operar eh, pues de mucho, muchas cosas, por ejemplo, de rodillas o de otro tipo de cosas. Pues nosotros lo que hicimos fue acceder al research mode de la HoloLens 1 y ser capaces a través de la imagen RAW, o sea, de la información binaria, o sea, binaria básica que te llega del dispositivo no reconocer las manos, sino reconocer esos puntos de operación y de pronto decir, oye, que el que está operando en vez de que esté mirando así, con algo aquí, el paciente todo lleno de sensores de luz, de puntos infrarrojos y tal, sino que sea capaz de mirar directamente al paciente y vea, en vez de mirar a un monitor, que vea directamente lo que está operando ahí. Entonces, esto por ejemplo, es algo bastante interesante a lo que sacarle partido, poder utilizarlo y tal. Nosotros, por ejemplo, como os digo, pues hemos estado haciendo bastantes investigaciones y hemos avanzado con ello. Eh, y ahora, un poco también os quería hablar un poco de algunos proyectos que hemos hecho en Research que, en el equipo de Research que como os he dicho eh, pues hay mucho os voy a enseñar algunos vídeos algunas cosas que no son públicas que son vídeos internos y bueno hace y hemos recopilado unos cuantos aquí solo unos poquitos pero bueno eh, que también en cierto modo que tenía ganas de, de poder enseñarlos en algún sitio eh, pues una de las cosas bastante interesantes para mí es el tema de eh, multi-device esto fue un proyecto que hicimos para Microsoft ¿Vale? Eh, para un Connect, creo que fue, en el que se ve la colaboración, en el que desarrollamos una aplicación de colaboración entre HoloLens y un dispositivo VR. En aquel caso eran los dispositivos estos eh, de virtual reality que lanzó Microsoft con seis compañías como Samsung, Dell, Asus, etcétera vale Pues podías de alguna manera una persona con realidad aumentada estar interactuando con otra persona que tiene un dispositivo de realidad virtual. Realmente creo que hacia ahí, hacia ahí va el futuro. El futuro no va hacia yo tengo algo solo disponible en VR o yo solo tengo algo disponible en AR. O móviles, ¿no? Yo al mejor va en que una persona con un móvil puede interactuar con una persona que tiene un dispositivo AR o un dispositivo VR. Eso es un poco a donde creemos que, que va todo el futuro. Y, bueno, esto fue hace dos o tres años y, y un poco iba en esa línea. Intentar, pues además, crear interfaces en 3D. más como veis, aquí tenemos una tercera cámara, una tercera persona, que está conectada y está viendo un poco la información que están compartiendo entre ellos y están trabajando en solucionar algún problema, pero están colaborando, ¿vale? Están colaborando a distancia y tal. Ahora creo que hay una… Eh, se teletransportaban a, a un hotel y entonces creo que el de AR pues ve la maqueta que cambia, pero el de VR pues creo que, que básicamente pues cambiaba todo esto. Ahora creo que es… ¿Vale? O Se hacía, bueno, pues vamos a otro sitio. Entonces seleccionaban el, el hotel al que querían de ir y desde la cámara VR veía esto y desde el de AR, pues veía simplemente que la maqueta le cambiaba y veía el de VR ahí dentro de la maqueta. Vale, esto creo que es muy interesante: el multi-devices. Luego también, por ejemplo, estuvimos trabajando en un proyecto de, de medicina donde pues, hablando con diferentes hospitales y diferentes médicos pues nos hablaban de que uno de los mayores problemas que tiene muchas veces es el tema de pues, trabajar en un preparatorio con, eh, o, por ejemplo, para hacer una biopsia, eh, trabajar con la información que viene de un CT scan o un TAC, como lo conocemos aquí, ¿vale? que son un montón de imágenes como de slices ¿vale? de, de, de alguna parte del cuerpo de una persona. Entonces, lo que nos hablaba es que ahora mismo muchas de las técnicas que hay se basan en segmentar de aquí, intentar sacar volúmenes, generar modelos 3D y imprimir eso. Lo que pasa es que ahora mismo las impresiones pues, estaban tardando como 24 horas. Empresas que cogía, tú le pasabas un tag, te lo imprimía y te lo mandaba. Lo mínimo, mínimo, mínimo que tardaba eran 24 horas. Y que muchas veces pues para hacer cambios, para hacer editar, para hacer cosas, pues eso era demasiado tiempo. Y que luego muchas de las aplicaciones que estaban saliendo para VR y para AR trataban, convertían esta información en un modelo 3D, un modelo basado en triángulos. Entonces, que ahí se perdía por el camino un montón de información que para, a lo mejor, alguien como yo, que no soy experto en medicina, pues no lo noto, pero un médico nota que pierde muchísima información de la información que hay aquí. Aquí, por ejemplo, no sé si conocéis, pero esto básicamente es información de densidad de material. Entonces, los tonos de gris significan densidad del, del tejido, de si es un hueso, si no es un hueso, etcétera. Y está en una escala flotante. Eh, entonces, uno de los problemas que nos planteamos es cómo representar esto pero sin modelos 3D, sin polígonos, sin cómo se hacen los videojuegos. Yo quiero representar un corazón, un, un cerebro volumétricamente. ¿vale? Entonces nos fuimos a una técnica que se llama Ray Tracing implementamos en Wave, en nuestro motor, implementamos esta técnica eh, para poder cap ser capaces de coger directamente la información RAW que viene de un, de un CT Scan y visualizarlo en tiempo real. Normalmente los Scan están conectados a un servidor PAX de un hospital y ser capaces de conectarnos al servidor PAX con dispositivos como la HoloLens y ser capaces de renderizar eso, eh, pero con información volumétrica. Como veis aquí, estos no son polígonos. vale esto es, es como si fuera una textura 3D, una textura volumétrica. Se lanzan rayos, van atravesando capas y va acumulando densidad. Entonces, ahí no hay polígono y ahí sí que se percibe toda la información que pues, se pierde cuando conviertes esto en modelos 3D. ¿vale? Pues, claro, el reto ahora era que esta técnica la estaban haciendo muchas empresas eh, y se la venden a hospitales, etcétera, pero nos dimos cuenta que muchos de los hospitales tienen software para hacer esto, compran servidores, etcétera, porque hacen esta técnica de retracing por CPU. Y, claro, eso... Pues necesitaba servidores muy tochos, con mucho con 32 cores, etcétera, etcétera, y necesitaba mucha información. Y nosotros lo que hicimos fue intentar coger ese render por ray tracing y llevarlo a una GPU. De manera que conseguimos que en un ordenador potente, con una a lo mejor una 1070, un sobremesa, pues conseguíamos renderizar volumétricamente eh, los city scan eh, a unos 2.000 frames por segundo. Y eso nos llevó a que en la HoloLens 1 conseguíamos un, eh, conseguíamos un frame rate de unos 40 frames por segundo. Entonces, cuando enseñamos en hospitales esto, vale que esto, por ejemplo, es un vídeo de, de... Fuimos al build de Microsoft en, en Seattle y esto es allí enseñándolo en un stand. Eh, cuando fuimos allí les enseñamos lo que éramos capaces de hacer y que éramos capaces de coger un city scan con información real, en tiempo real. Es decir, de hago un tag, me pasas el fichero DICOM directamente y soy capaz, no, no hace falta convertir el formato, no hace falta convertir el modelo, directamente soy capaz de visualizar el volumen en 3D y ahora, como he dicho, es, es información de densidad y tú puedes de alguna manera colorear densidades. Es decir, oye, todo lo que tenga una densidad mayor de tal, por lo amarillo. Todo lo que tenga una densidad de tal, porque se supone que son huesos o por lo tal. Y aquí lo que estáis viendo son pues como paletas de colores en las que ayuda al médico a determinar pues eso densidades, densidades de oye pues estos huesos, estos son órganos, estos son arterias, estos son tal etcétera, o esto es líquido, esto no es líquido y demás, también una de las cosas en este caso era pues una aplicación de bióxia entonces permitía pues eh, fijar la, la trayectoria que veis que ahora está fijando la trayectoria de la aguja y podías hacer por ejemplo planos de corte esos planos de corte se podían hacer como veis ahora eh, pues horizontales, verticales etcétera, es más Recuerdo que a muchos médicos les pregunté, oye, para mí, técnicamente para nosotros, hacer un corte con un objeto que no sea un plano, o sea, con una esfera, con un cubo, con un cilindro, con un toroide, con una figura de algo, eh, realmente a nivel de GPU nos cuesta lo mismo, es decir, que, que es posible. Esto es útil. Y básicamente, pues muchos médicos me dijeron, oye, pues... Pues ni idea, porque no lo hemos visto en, en volumétrico, no lo hemos visto. Hemos visto recortes en modelos 3D, pero en volumétrico nunca hemos visto un recorte con esferas, con, con otro tipo de cosas que no sean planos. Para ello, en la leche puede hacer cortes ya no horizontales y verticales, sino planos, cortes oblicuos. Ya Eso es como lo máximo, pero claro, esto les permite hacerlo más en tiempo real. ¿Qué más cosas hemos hecho? Pues bueno, en el Mobile World Congress 2016 ayudamos a Telefónica a presentar su plataforma Aura. La presentó en Barcelona el Mobile World Congress, este Chema Alonso. Hizo una presentación, quería hacer una presentación como las que hace Microsoft en Estados Unidos. ¿vale? Y en esta presentación pues quería pues, llevar que fuera más futurista. Entonces diseñamos un sistema de tracking de cámaras. Eh, para poder visualizar y que los asistentes al evento pudieran ver los pues, hologramas y que el cámara se pudiera mover y que pudieran tener estos elementos 3D que ayudaran durante la presentación. El vídeo es público, si buscáis por ahí Telefónica Aura, pues, podéis ver esta presentación. Pero hoy, por ejemplo, os traigo un ensayo, que esto es algo inédito, no se ha visto, ¿vale? Y en este ensayo podéis ver, por ejemplo, este poste que estáis viendo aquí. Es un poste de metraquilato y es un poste que lleva un sensor de las HTC y es porque usábamos el sistema láser. De las HTC para traquear el movimiento de la cámara en el espacio, sincronizar el mundo eh, o el tracking que estaban haciendo las HoloLens con el tracking que estaban haciendo las HTC y determinar que si había un holograma aquí, en las HoloLens se viera ahí y en las HTC también se viera ahí pero pudiendo utilizar una cámara de alta resolución en vez de una HoloLens o en vez de otro dispositivo que nos permitirá pues, hacer una grabación con mucha mayor nitidez, con mucha más calidad que haciéndola directamente de un dispositivo, etc. ¿Vale? Esta tecnología pues la fuimos, ¿ves? aquí por ejemplo es un ensayo y se ve la magia, ¿no? se rompe un poco la magia, pero bueno, es un poco lo que se hizo. Eh, esta tecnología la fuimos evolucionando y... Y recientemente el año pasado estuvimos también en Orlando con, con Microsoft en el Ignite que se hizo en Orlando y allí hicimos una presentación con ellos que como veis aquí estaba el cámara, ¿vale? Y aquí hay un Snow Leopard en el que Mitra, eh, pues un VP de Microsoft, eh, pues presentaba temas de AI, etcétera. Esto fue un poco el vídeo que se hizo muchas veces por pues, viral en internet, mucha gente vio el Snow Leopard, le llamó la atención cómo salían en el escenario, etcétera La verdad es que tuvimos poco tiempo, ahí si os fijáis ya no hay postes, los postes estos que hemos visto antes ya no están y es porque utilizamos una tecnología diferente, ahí concretamente veis el suelo que es como eh, una, un patrón, pues ahí utilizamos realmente un iPad para hacer eso, utilizamos r, r la tecnología de tracking, eh, y... Porque, bueno, porque no se podían poner los postes, había una serie de casuísticas, nos tuvimos que adaptar. Y luego, eh, aunque bueno, mira, aquí por ejemplo, creo que también os he traído un vídeo inédito de también se rompe un poco la magia, ¿no? De veis ese maravilloso Snolopas, pero ahora en vez de verlo ahí en un escenario súper chulo y en una presentación, ¿vale? Pues lo veis allí en mitad de una de nuestras oficinas, de PlenConce, pues haciendo pruebas con un suelo con un patrón en el suelo, haciendo pruebas de cómo quedaba, etcétera, etcétera, y grabando como el tracking, si vibra, si no vibra, la animación, etcétera, las partículas que se metían, y viendo un poco esas pruebas. Esto es lo que decía que pues, era un poco vídeo inédito. Hemos seguido haciendo mejoras a esa tecnología, ya es cierto que el problema del iPad es que tienes que grabar con el iPad, si no... Y la resolución del iPad, incluso usábamos el iPad Pro, pues no era buena en este caso. Entonces, solo para este evento utilizamos eso y volvimos otra vez a la tecnología láser porque lo puedes conectar con una cámara y la calidad es mucho mejor. Pero en ese evento, por ejemplo, utilizamos esto. Y luego, por, por último, quería hablaros de otro proyecto muy interesante que básicamente fue Oloportación. En 2016 Microsoft lanzó un proyecto que se llamaba Holoportación. Eh, llamó muchísimo la atención a todo el mundo, todos los que un poco nos movemos en este ámbito, pues nos llamó muchísimo la atención. Y nosotros quisimos hicimos hacer en aquel tiempo, investigaciones de cómo se podía hacer esa loportación, pero nosotros lo llamábamos como half loportation, porque básicamente era con un único Kinect 2, que además lo veis aquí, vale, el Kinect 2. Pero como veis es en tiempo real. Tengo un compañero de la oficina que es Manu, eh, y como veis pues se le estaba escaneando en tiempo real. Eh, y se estaba viendo a través además de este sistema de tracking que usábamos para los eventos y tal. Y podías como por ejemplo pues con una persona con la HoloLens que también veía a la persona ahí, eh, pues lo podías ver. Aquí es donde os digo que aquí se ve el, el Kinect 2 y se ve que en tiempo real, si os fijáis en mano que está atrás, pues veis que... Realmente no hay delay y tal. Es cierto, se está utilizando en red local y demás, pero bueno, estuvimos haciendo esas pruebas. Hemos seguido haciendo pruebas porque es una tecnología muy complicada hasta que, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de trabajar con Microsoft directamente con el equipo de, de holoportación de Redmond eh, para trabajar en un proyecto de holoportación real. Y conseguimos, eh, que es la siguiente imagen que tengo aquí, aquí no os puedo enseñar este evento porque esto fue una, el Microsoft Ready, que es un evento interno de Microsoft, no es público, de manera que no hay vídeos de ella. O sea, hay vídeos internos, pero no hay vídeos públicos y no se puede enseñar, no lo podemos enseñar. Esto concretamente que os estoy enseñando, lo puedo enseñar o solo esta foto la puedo enseñar por un error que un, un, un empleado de Microsoft la publicó en LinkedIn. Entonces, bueno, el error es suyo. Nosotros, Yo aquí simplemente aprovechado un poco de un error y estoy mostrando esa imagen. Y lo que hicimos fue utilizar esta misma tecnología para conseguir la primera holoportación real en un escenario. Básicamente, en el edificio 99 de, de Redmond, tenían en la sala de holoportación de 2016, que estuvimos allí, en la sala estaba eh, Wayne Champ, que es este, que es uno de los investigadores de Microsoft Research, e hicieron una holoportación real al Convention Center de Seattle, en donde fue el Microsoft Ready. ¿vale? Y fue una holoportación donde Wayne Cham estuvo conversando, en este caso con David Carmona, que es pues también director de... Eh, en AI de, de Microsoft y estuvo conversando, creo que fueron unos 20 minutos y fue un poco lo que hicieron entonces, de ese evento no os puedo enseñar nada pero eso sí es cierto que nos ayudó porque a conocer un montón de cosas de cómo funciona el sistema de aloportación que Microsoft tiene porque nosotros hicimos, ellos tenían la aloportación pero no eran capaces, bueno no eran capaces a ver, eh, al final son, sí, todo esto al final dedicarle tiempo pero bueno, no habían conseguido eh, hacer una aloportación a, a otro sitio porque hacía falta un ancho de banda de un gigabit por segundo entonces, estuvimos trabajando con ellos hicimos un servidor y un cliente. El cliente además lo hicimos con nuestro motor, con Wave, donde fuimos capaces de reducir ese ancho de banda a unos 50-100 megabits por segundo. Megabits por segundo, perdón. Eh, donde eh, se mandaba toda la información y aprendimos un montón de, con ellos de técnicas de compresión de geometría, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, os traigo un vídeo interno, inédito también, vale, que es este vídeo de aquí donde podéis ver pues la misma oficina donde habéis visto el Snow Leopard, ¿vale? <ríe> que es un, un taller de pruebas y allí pues un loop grabado dentro de la sala de holoportación de Redmond, pues un loop probando el sistema de tracking de cámaras que usábamos con el, este es el sistema láser de, de las HTC, pero además el en nuevo dispositivo, utilizando un, un HTC Tracker, además, etcétera, para mejorar. Eh, y aquí podéis ver un loop de lo que realmente, pues, la geometría, como éramos capaces de pintar la geometría de holoportación, tal y como ellos la estaban capturando, comprimirla mandarla y reproducirla. Aquí es un loop, no se está grabando en tiempo real, pero sí que se está... Hay un servidor web que se está comprimiendo, bueno, un servidor web, un servidor que lo está comprimiendo, está mandando un streaming H265, está mandando eh, la geometría, es decir, que está mandándolo todo, lo está comprimiendo y lo estamos visualizando en un visor con Wave, ¿vale? que es el motor gráfico que usamos. Entonces, bueno, pues todo esto es una de las pruebas que, que también hemos estado haciendo. Pues, bueno, estas eran algunas de las tecnologías que creo que, que los próximos años van a... a, a Saltar mucho o que van a ser muy importantes y muy interesantes hacer proyectos con ellas. Eh, hemos modificado, he modificado aquí un compañero que se llama Moisés, me ayuda a modificar algunas imágenes de la peli de, de Back to the Future y hemos puesto ahí 2020-2022. ¿no? Y es que creemos o creo que pues toda esta información que, que ahora mismo eh, habéis recibido, ¿no? pues que os sea útil, como el almanaque a. a a Martín, ¿no? Recuperarlo, esa información o sea útil en los próximos posiblemente dos años porque todo que esto que hemos visto yo creo que, que va a ser mucho más notable y se van a hacer mucho más proyectos y va a ser una tecnología muy interesante y muy importante todos estos aspectos que os he dicho. Y ahora, pues ahí veis a Einstein levantando la mano. Eh, Preguntas, no sé si voy a irme aquí a ver si ha habido alguna pregunta. Vale, tengo aquí una. Ah, bueno, no. Pues no tengo ninguna pregunta aquí puesta de ningún tipo. Bueno, pues no sé si tenéis preguntas. Si hay preguntas, hacerlas ahora. Si no, pues bueno, en, en otro evento, en otra charla o de alguna o de otra manera, pues podéis contactar con, con nosotros o por Twitter, como puse antes la cuenta de Twitter, pues me podéis hacer alguna pregunta, etcétera. Vale. Y no sé. Espero unos segundos y si no hay ninguna pregunta que parece que no la hay, pues bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues avanzo a la, a la siguiente. Que ay, que le he dado aquí. avanza a la siguiente, que ahí Moisés, también tenía que ponerla, esta slide, porque Moisés, uno de los diseñadores, pues nos ha a modificarla. Eh, pues muchas gracias por vuestro tiempo y, y nada más. Esto era todo lo que queríamos hoy compartir con vosotros y gracias por, por haber estado ahí escuchando. Pues nada más.